Tómate un litro conmigo. dime si aguantas. Las ganas son tantas. Tómate un litro conmigo. dime si aguantas. ¿Cuánto falta? De tanto lío, te tengo a ti y un litro que está como este mundo bien frío. Le extendió la mano a muchos diablos que están escondidos. Quiero hacer tu cuerpo mío hasta que el sol cante amanecido, bebé. Aquí no hay blanco, solo licor y unas moñas, color papel de banco. Hay muchos credos por ahí, pero no he visto a ningún santo. Solo a ti por el IG. Todos los días que me levanto, hay mi amor. para pronto ser adulto. Y yo queriendo ser un niño, olvídame de este asunto, la Dicen por ahí que te olvidaste de mi cara. Dicen por ahí, que yo te quise para nada y que la vuelta que le dimos al sol se perdió en otra madrugada. Tómate un litro con Yeah, ah, ¡De oh, oh, ¡La casa del rey Lucero! Oh, oh, yeah oh, tómate un litro con tómate un litro con